Soy Gabriel Valentini, pertenezco al INTA, la Estación Experimental San Pedro, y formo parte del grupo de cultivos y mejoramiento. Mi actividad se focaliza en un programa de mejoramiento que tenemos en la Estación Experimental para la obtención, eh, evaluación y selección de eh, variedades de durazneros y nectarinas. Estamos viendo, ¿no es cierto?, es parte de nuestra colección. De frutales de carozo, eh, durazneros, nectarinas y ciruelos que forman parte en INTA de lo que se llama la red de bancos de germoplasma esta colección tiene como finalidad entre entre varias la de eh, conservar materiales que están muchos de ellos a disposición de productores y viveristas en la colección eh, reunimos actualmente alrededor de eh, poco más de 200 este, materiales diferentes, es decir, desde de, de, el punto de vista, digamos, de, de, de banco de germoplasma, eh, estas se denominan entradas, eh, y bueno, eh, si bien tratamos de, que, de cumplir con los objetivos que yo les mencionaba, que esta colección cumpla con la finalidad de, de, de ser un banco de conservación y al mismo tiempo ser una herramienta para el programa de mejora, este, bueno, no es, este, es, es a veces complicado tomar las decisiones de hasta dónde eh, cumplimos con la conservación, eh, ya que eh, bueno, eh, llegan momentos en donde por ahí este, las posibilidades de. Eh, mantener todos los materiales a los cuales uno puede acceder, este, también este, constituyen, digamos, a, eh, limitaciones desde el punto de vista de los recursos que hay que poner en juego para, para, eso, para esa finalidad. ¿no?